hacia acá afuera de la circunferencia, la, la separa pues del punto de del punto de medición. Entonces decimos que aquí hay menos dispersión que cuando llega la, la ráfaga de aire y las dispersa más, hay más dispersión. Entonces, fíjense, aquí manejamos el término dispersión, el término dispersión. Precisión, ¿qué es precisión, jóvenes? Fíjense, fíjense, jóvenes, aquí la parte de exactitud que está relacionado con el valor Próximo al valor real o verdadero que yo quiero, al que yo quiero medir, pero están, pueden estar próximos o pueden estar un poquito más dispersos, pero están alrededor del valor que yo quiero medir. Sin embargo, puede ser que las misiones que yo haga sean muy estrechas, pero un poco retiradas del valor que yo quiero medir. A esto le llamamos precisión. Esto se dice que está preciso, pero no hay exactitud. Aquí hay exactitud, pero no hay precisión, jóvenes. Dos cosas. Muy distintas. No sé si están viendo mi esquema. ¿Sí lo están viendo? Sí Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, exactitud y precisión. ¿Qué es exactitud y precisión? Bueno, pues que todos mis valores están compactos, menos dispersos. Están concentrados cerca del valor que yo quiero medir. Aquí tengo exactitud y precisión. Aquí. Exactitud y precisión. Vean ustedes. Puedo tener un valor un poco lejano, un poco más cercano. Y entonces, este, entre esos valores, jóvenes, mientras estén alrededor del valor que yo quiero medir, el valor verdadero se le dice, se dice que este, aquí hay exactitud y precisión. Mientras que aquí, fíjense bien, tengo precisión, pero no tengo exactitud. Tengo precisión, pero no tengo exactitud. Mis valores están muy concentrados, pero lejos del valor verdadero. Aquí hay precisión, jóvenes. Está preciso aquí, pero no hay exactitud. Y aquí hay exactitud, pero no hay precisión porque están un poco dispersos mis valores. Esto es importante, jóvenes, que lo identifiquemos y que lo tomemos en cuenta porque eh, precisamente esa parte es la que este, vamos a ver ahorita en este caso y tiene mucho que ver con las mediciones que nosotros hacemos. No recuerdo, por aquí debe tener una tabla de una comparación entre dispersión y, y todo lo demás, aquí tengo una gráfica de dispersión, no, a ver, espérenme. gráfica de pareto entre exactitud y precisión, creo que lo tengo por acá, ¿dónde está? Este, me quitaron probabilidad de estadística y ya este, no he utilizado mi libro pero, y este ahora esto, pues ustedes pueden hacerlo ah bueno, ok, fíjense bien las mediciones las podemos las podemos dividir en este, la podemos dividir en un momento dado entre este, en donde tenemos variabilidad y tenemos medidas ya este eh, tenemos medidas este, de tendencia central, se le llaman medidas de tendencia central. Entre las medidas de tendencia central tenemos la media, la moda. Y la, este, a ver, tenemos la media aritmética, dentro de las medias tenemos, hay, hay varias medias, ¿eh? no, no, no es nada más la media aritmética, la que manejamos comúnmente es la media aritmética, pero también tenemos la media poblacional, la media ponderada, tenemos la media geométrica, la media geométrica por aquí debe estar, media geométrica, que este, son diferentes tipos de medias, la media geométrica se utiliza sobre todo cuando tenemos porcentajes, bueno, esas son las medidas de tendencia central. La mediana, esa es otra medida, medida de tendencia central. La mediana, la, la moda, ya la habíamos dicho. Y entre la medida de variabilidad tenemos rango, muy poco utilizado, pero tenemos rango. La varianza muestral, tenemos la varianza poblacional, tenemos la desviación estándar muestral, la desviación estándar poblacional. Y entonces, aquí fíjense bien, aquí viene donde tenemos la, la comparación de la variabilidad. Fíjense bien, si se dan cuenta, estas tres mediciones tienen la misma media, tienen la misma desviación estándar de este... Tienen la misma desviación estándar eh, muestral, tienen la misma mediana, pero tienen diferentes rangos jóvenes, tienen diferentes rango. Y entonces, cuando tenemos diferente rango, ya podemos tener aquí que tenemos algo que nos está afectando. Ahora, puede ser que la... No, la división estándar poblacional, pero también cambia. No tenemos la misma. Tenemos cambia. Aquí tenemos que este cambia la... aun cuando tenemos la misma media, tenemos la división estándar muestral distinta. Y aquí se dice que este este este esta muestra tiene mayor variabilidad que la tercera muestra, que la tercera muestra, la tercera muestra tiene una variabilidad de 5.05 unidades de desviación estándar, mientras que esta tiene 13.69 unidades de desviación estándar. Entonces, aun cuando tenemos la misma media, la variabilidad es distinta. Eso me dice a mí, piense bien, eso me dice a mí, que aun cuando me aproximo al valor medio, que yo quiero encontrar, mi variabilidad me dice que aquí tengo mayor dispersión y aquí tengo menor dispersión, y eso me tiene, tiene que ver con mi exactitud y con mi precisión, tiene que ver con la exactitud y con la precisión. Este es más preciso, ¿qué es más exacto? Pues no lo sé, habría que ver qué tan cerca estoy de la media, y me dice que estoy cerca de la media, ok, bueno, estoy cerca de la media, pero este tiene menos precisión o menos exactitud menos exactitud, jóvenes, entonces este, tiene que ver con eso y, y así por el estilo aquí tengo, pongo una gráfica de la dispersión, de la variabilidad y vean ustedes, aquí los datos están más concentrados aquí están, más dispersos están acá, y aquí un, ligeramente más concentrados con respecto a la media el mismo rango, pero tengo mayor variabilidad en el primer caso, mayor variabilidad entonces, todos estos jóvenes que vimos por ahí, en, aquí está el coeficiente de variación se dan porcentaje, el coeficiente de variación muestral y el error. A ver si lo si lo menciono por aquí, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo ahorita si lo menciono, el error. Tiene que ver con la desviación estándar, jóvenes. Tiene que ver con la desviación estándar. Y entonces, eh, este, déjenme ver si lo tengo por acá, porque este no le puse índice eh, analítico. Y entonces, pues, ni para andar buscándolo por el índice analítico. Gráfica de puntos. Ese. Creo que lo puse. Creo que está acá. Ya me acordé. Creo que está acá. A ver, ¿dónde está? Eh, aquí no está. está. Fíjense bien, es todo un curso de probabilidad de estadística. Lo que nos pide ya aquí que tengamos este, presente... A ver, probabilidad, probabilidad, no, aquí no, es en el tema 3, es en el tema 3, ya, fíjense bien, tiene que ver con el tema 3, y el tema 3 tiene que ver con, a ver si es prueba de hipótesis o, este, no recuerdo ahorita cuál es el tema 3 de probabilidad estadística, pero lo que sea, tiene que ver con el error, a ver, es por la probabilidad, probabilidad, Todo esto es probabilidad, toda esta probabilidad, Toda esta es probabilidad voy hasta hasta el tema 3 es un problema de andar buscando en variables aleatorias discretas y algunas distribuciones no tampoco aquí tampoco aquí me voy hasta a ver variables aleatorias discretas continuas distribución uniforme Poquito más para acá, creo que está aquí. Aquí está. No, no, no es cierto tampoco. Lo que quiero mostrarles es el error: cómo, cómo es que podemos, cómo es que se nos presenta el error, jóvenes, o cómo tenemos que, cuando hablamos de incertidumbre, Hablamos pues de todo de toda una serie de datos estadísticos. Ahí está. Intervalo de confianza y nivel de significancia. Aquí está. Aquí está. Es el tema 5.2. 5.2. 5 bueno, el tema 5. El tema 5. Este, ya les estoy haciendo, moviendo el tapete porque es recordar un poquito lo que vimos hace como 50 años. Miren, porque no lo hemos contado. Pero vean ustedes. Bueno, ok, la estimación de la media. Aplicando la desigualdad. Es que quiero que vean exactamente a qué le llamamos el error, jóvenes. Quiero que vean que exactamente a qué le llamamos el error para que ustedes lo distingan. Aquí está. Si sí, Fíjense bien, aquí es una media estimada. Una media estimada dice que es la media. Más o menos Z alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Bueno, sigma, sigma sobre la raíz de n, jóvenes, es lo que le llamamos el error. A esto le llamamos el error, jóvenes. A esto, sigma sobre la raíz de n. Y Z alfa sobre 2, pues es una, es la, este, lo que yo quiero tener de, completo, es un error total aquí, es un error total, o sea, 4.9 más o menos, 2.58 por 0.05 entre la raíz de 20, aquí me da un error total, entonces, si se dan cuenta, esta media dice que tiene un error de 0.028845, y entonces mi media, el intervalo está con un intervalo de confianza de 99.5%, me dice que puede variar entre 4.87 y 4.93. Este es mi error. Pero mi error, error es sigma sobre raíz de n. 0.05 sobre la raíz de 20, jóvenes. Este es mi error. Este es mi error. Es decir, yo espero que las mediciones que yo hago estén dentro de este margen. Y si están dentro de este margen, yo las considero buenas. Es todo un estudio, un tema de estudio. Pero si se salen de este margen, entonces yo tengo incertidumbre. Ahí surge la incertidumbre. Si se me salgo por la izquierda o por la derecha, en este caso por el nivel bajo o nivel superior, si me salgo en uno de cualquiera de los dos, ¿qué sucede? Pues ya caigo en incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver mucho con el error, porque si mi error es pequeño, pues mi incertidumbre será pequeña, pero si mi error es grande, mi incertidumbre será muy grande. Y eso me da problemas. Y entonces... Cuando calibramos instrumentos, cuando estamos controlando, necesitamos considerar la incertidumbre. Ok, vamos entonces con la propagación del error. A ver, bueno, te interrumpí. ¿Quién estaba hablando ¿Colorado? ¿Quién era, quién era el que estaba hablando? Edwin. Te Inter interrumpí por ahí. Edwin Martínez. Estaba ¿Quién comentando era? qué? ¿Quién fue? Uh, Edwin Martínez. Profe. Era Edwin. Bueno, a ver, Edwin, ¿qué decías? Ah, le mencionaba que me parece interesante la relación con ah, el error porque eh, al sí, porque al momento de bueno estuve checando en el libro de Creus que me llaman una fórmula para cálculo de una incertidumbre combinada y me suman dos sí. tipos de, de errores. Esos tipos de errores son es bueno correcto. son las fuentes de errores que al final mantienen este incertidumbre combinada y justamente mencionan que son las fuentes de error aleatorio que ya habíamos hablado con usted hace tiempo bueno en el tema anterior en la parte del tema anterior y el error sistemático. Gracias. Entonces y justamente esas fuentes, de ese, esas fuentes de error pues vienen de las características que ya hemos visto. El aleatorio tiende a ser bastante difícil de... Una serie de datos constantes que se vayan midiendo en tiempo. Y el otro, que es el sistemático, como ya hemos visto, pues de alguna u otra forma se puede identificar por factores externos, temperatura, el Dentro del mismo, eh, por ejemplo, instrumento o sistema. Entonces me parece. Y la parte de las operaciones que se pueden sumar, sumar, restar, dividir. Y algo que también es curioso es que en esta en probabilidad estadística. No, no te, no te oímos. Puedes repetir porque no, no te oímos. Se tu señal. No sé si en mi. Sí, es este de, de repente ahí se va. Entonces, sí. le mencionaba que en el curso de probabilidad de estadística vimos en algún punto cómo cuando tenemos un sistema con diferentes instrumentos o diferentes componentes, en este caso podría ser, eh, más probabilidad hay que Entonces, aquí también menciona cómo es que al momento de nosotros elegir un instrumento, porque igual por ahí lo vi, hay que considerar si este forma parte de un lazo, porque cada instrumento y genera su propia incertidumbre entonces entre más, si estamos y si forma es parte de otros instrumentos combinados pues eso que eso se puede hacer mediante sumas se pueden restar y multiplicar y dividir bueno esas son las operaciones que vi que usted mencionaba en el script. pero pues, así es eso fue lo que vi pues sí es correcto gracias gracias este eh, se me fue tu nombre otra vez Uh, Eten es Martínez. Sí, Osvaldo, ya me acordaré, Osvaldo, es que así te decía yo en clases este, presenciales, ¿no? Creo que te decía yo así. Bueno, ok. Fíjense, fíjense jóvenes que todo esto tiene que ver con probabilidad estadística, eh, la incertidumbre. No hablamos de incertidumbre propiamente cuando este, trabajamos en, en probabilidad estadística porque no contempla el programa eso. Eh, si no lo contempla, hablamos de las bases de la incertidumbre, entre ellos el error, y eh, algo que, pues, miren, hay lagunas, hay lagunas innecesarias, así le voy a llamar, en nuestros cursos porque, por eso, cuando vemos probabilidad estadística, cuando vemos control 1, circuitos 1, circuitos 2, electrónica 1, control 2, control digital, todos van concatenados, jóvenes. Ninguno, ninguno es aislado. Ninguno puede, podemos decir es que, pues, ya terminé y ya ahí se quedó. Perdón, jóvenes, no. Aquí la parte importante es que todo va encadenado, todo va encadenado. Y si so estamos estudiando para ingenieros, jóvenes, discúlpeme porque puedo ser agresivo en ese sentido. Necesitamos ver la parte analítica del sistema. La parte práctica, la parte de calibración, de cómo se conecta un instrumento y todo eso, eso es habilidad. Y eso, jóvenes, eh, pues sí es necesario, porque es necesario. Pero esa habilidad, jóvenes, yo la puedo adquirir conforme practique. Pero la parte de la ingeniería, el análisis, eso no lo puedo adquirir así nada más de la nada este, si no lo practico más, si no conozco los principios y esa parte es fundamental. Es fundamental porque este, hay, hay un tema amplísimo, jóvenes, y es inagotable la ingeniería. Es inagotable, jóvenes. Está, somos ingenieros electrónicos en control de proceso, instrumentación, como nos llamemos, y, pero no me puedo concentrar nada más ahí porque tiene una serie de nexos con otras materias y entonces decimos, ah, caramba, este, pues eso no lo había contemplado. Y si nosotros nos desviamos... En la práctica docente de esa parte de la ingeniería, pues entonces yo lo voy a desviar a decirle: ¿Saben qué? Vamos a conocer este transmisor de presión diferencial. Véanlo como usted. Sí, está bien, es bueno, eso no es malo. Pero este, ahora desármenlo, calíbrenlo. Sí, es bueno, está bien, pero la pregunta es: ¿cómo me influye en mi proceso? ¿Qué tipos de situaciones se van a presentar? Su función de transferencia cómo se comporta, y vamos a ver por ahí, bueno, no, no lo vamos a ver, eso lo tiene que ver en control de procesos, pero bueno, ese es otro rollo, que el, el, todo instrumento tiene una ganancia a la CD, hablamos de BODE, jóvenes, hablamos de BODE, de control 2, una ganancia a la CD, la ganancia de BODE, pero tiene también una ganancia a la frecuencia, por ahí hablamos del último subtema del el último del último subtema anterior, Hablaba de, precisamente, de la respuesta plana en un rango de frecuencia. Y ayer les ponía yo una gráfica de bode de cómo este, es que el comportamiento. ¿Por qué, jóvenes? Porque en las especificaciones me mencionan situaciones de esa naturaleza. Y entonces, si yo no las sé interpretar, si yo no sé para qué me sirven, si yo no sé qué, entonces yo voy a decir, cualquier instrumento bueno. Y cuando veo que no funciona correctamente, entonces yo puedo decir, pues es que no funcionó. Pero la parte analítica me dice, ah, espérate, ¿qué no estás contemplando? ¿Qué no estás considerando? Y entonces una parte fundamental que decía yo ahorita para la eh, en instrumentación es la medición. ¿Qué necesito controlar por pues la desviación de algo? Y ¿qué necesito hacer para medir esa desviación de algo? Medir. ¿Y qué necesito después de medir? ¿Qué necesito hacer? Pues corroborar que mi medición no tiene errores. ¿Y qué me lleva a, a corroborar si no tengo errores? Pues que sí voy a tener errores de todas maneras, porque jamás de los jamáses jóvenes, jamás de los jamáses, vamos a poder evitar errores. Y cuando me refiero a errores, no me refiero a errores este, intencionales, me refiero a errores aleatorios, por ejemplo, ¿no? A cuestiones que se van a presentar que no se contemplaron porque no estaban en su momento contemplado, porque no se deberían de presentar, pero se presentó. Y entonces, cuando yo empiezo a contemplar una serie de situaciones, yo digo, ah, mi sistema debe ser este, rápido en su respuesta, debe ser preciso, debe ser exacto. Y entonces yo necesito, ok, la calibración, ¿qué necesito conocer de la calibración? Pues mira, ahí está el... Vamos a calibrar calibr un, un, eh, un eh, elemento de temperatura. Pues mira, ahí está el, el Baño María. El Baño María, jóvenes, se lo platico porque yo lo practiqué eh, cuando trabajé en Gliconza. Mi única manera de corroborar, yo tenía que corroborar que el instrumento estuviera trabajando cada determinado tiempo, cada mes, por ejemplo. Tenía yo que checar la calibración del instrumento que estuviera trabajando bien. y Entonces, lo que hacía yo al Baño María, metía yo el termopar en aceite caliente con un termómetro y comparaba yo termómetro contra termopar y veía yo cómo me respondía el instrumento de medición, el controlador. Y decía, yo, no, pues está bien. Pues no, estaba bien, jóvenes. Porque en el baño María no hay un error grande, jóvenes. Hay un error grande. Yo no puedo estabilizar la temperatura en el, en el baño María de la, eh, al calentar el aceite. Yo no puedo estabilizar la temperatura un valor fijo. Mi temperatura varía. Y entonces, conforme varíe, si mi termómetro de vidrio no respondía rápidamente con respecto al termopar, uno era más rápido que el otro, entonces había errores. Había errores, jóvenes. Posteriormente compramos un calibrador electrónico, marca Wall creo que era. Ya no me acuerdo ahorita el, el, la marca. Era un, una, un aparatito, me acuerdo, la cajita azul, digital. Ya teníamos más exactitud en la medición porque en lugar de... Pues sí, lo metíamos en aceite, el, el, el, el, este, el termopar, por ejemplo... Pero entonces yo conectaba el termopar al, al wall y le ponía yo una medición y veía yo cuánto me estaba midiendo. Pero a la vez, metía la señal al controlador y veía yo cómo me respondía el indicador digital, ya era digital, me respondía el indicador digital de guarda la temperatura que yo le estaba enviando de acuerdo a, las, a la señal del, del termopar. Y entonces yo podía hacer la comparación y decir, ah, aquí tenemos que corregir, o está bien. Pero aún así, jóvenes, Aún así, esa medición dejaba que desear, porque habría que verificar que el termopar estuviera cubriendo las características que queríamos que tuvieran su desempeño. Estábamos descuidando que ese WAL, ese instrumento de calibración, de medición y calibración, estuviera calibrado y que cuando menos cada seis meses o cada año, una entidad lo estuviera verificando que estaba en condiciones adecuadas y óptimas. ¿Por qué? Pues porque un instrumento también se descalibra y entonces son una serie de situaciones las que voy mencionando poco a poco y que tenemos que ir viendo. Entonces porque alguien diría, bueno, pues espérame, yo quiero, eh, les voy a recordar una experiencia que por ahí viví con un joven, un joven que tuve aquí en mi taller de electrónica cuando estaba en CBT y se vino a practicante, antes de hacer su práctica, se vino a practicante era muy buen radiotécnico pero tenía malas prácticas. Un día le di una televisión Sony y le dije, revísala. Me fui a mi clase. En ese entonces yo daba clase nada más en las tardes en el tecnológico. Revísalo. Él venía en las tardes porque iba a la mañana a la escuela y en las tardes se quedaba. Y cuando regresé y vi la televisión estaba toda, toda, desmontado todos sus componentes. ¡Guau! ¡Qué horrible! ¿Qué hiciste? Pues es que estoy saqué todos los componentes para irlo midiendo uno por uno. No, mano. No, así no. Hay que detectar la falla. Es excelente radio técnico, pero malo en sus prácticas. Son dos cosas distintas. ¿eh? Y entonces le digo, no, montalas. Olvídense, jóvenes, para montarla otra vez. No, aquí tenemos el diagrama, yo lo monto. No, pues hubieron errores a la hora de remontar las piezas. Hubieron errores. Se corrió la falla, pero resultó más costosa. Ya se dan cuenta que eso resulta con las malas prácticas. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Sale del Cebetis y dice, quiero entrar al tecnológico costó trabajo para que entrar al Tecnológico Jóvenes. Primer semestre, segundo semestre, no llevan nada de materia de especialidad. Si acaso ahorita apenas están empezando a llevar materia de especialidad. Y entonces, segundo semestre, me lo encuentro en una carpeta bajo el brazo y le doy ¿y ahora? Dice, pues ando recogiendo firmas porque me voy a dar de baja. ¿Cómo? Tanto trabajo que costó que entrar al Tecnológico y ya te vas a dar de baja. Sí, es que me están dando matemática. ¿Yo para qué quiero matemática? Yo lo que quiero saber más electrónica. ¿Para qué nos sirven las matemáticas? seguió de baja, jóvenes. Años después, se dio cuenta que necesitaba la ingeniería, que necesitaba las matemáticas, se metió a estudiar aquí en el Angayuca, en el ITSA, y terminó una carrera de ingeniería. Hoy, ¿qué creen? Está dando cursos de capacitación en el SECATI, creo que se llaman CECATI se llaman las instituciones estatales de, de este, habilidades, creo que es SECATI. Ahí están dando clases, jóvenes, de electrónica. Curiosidad de la vida, ¿verdad? Entonces se dio cuenta que necesitaba matemáticas y más matemáticas. Entonces, los pl lo platico, jóvenes, porque alguien pudiera decir, ¿yo para qué necesito para la estadística? Si eso no, no, no, no la necesito. Yo lo que necesito saber es saber más de instrumentación. Sí, necesitamos saber de instrumentación, pero con bases. Bueno, vamos al tema. Voy a, a, a poner el tema. Fíjense, tenemos mediciones directas e indirectas, jóvenes. Porque aquí viene la parte importante de, de la incertidumbre entre realizar una medición directa y una indirecta. Y dice que las cantidades que se obtienen utilizando un instrumento de medida se le denomina, se le denomina mediciones directas. Por ejemplo, si medimos la porque metido el instrumento en el líquido y me la temperatura. Y dice que tales mediciones se calculan a partir de mediciones directas, se le denomina mediciones. Eh, bueno, y a las mediciones que se calculan a partir de mediciones directas se le denominan mediciones indirectas. Y aquí nos ponen como ejemplo, como ejemplo una medición indirecta, el volumen que ocupa un líquido en una medición directa. Si se mide con una probeta graduada y se considera como una medición indirecta, si se obtiene de la medición de las dimensiones del recipiente que lo contiene, ok. Si yo mido el volumen con un instrumento de medición, jóvenes, estoy realizando una medición directa. Pero si yo mido ese volumen a partir del cálculo del objeto que lo contiene, jóvenes, esa medición es indirecta. Va a ejemplo. Se están realizando, ahorita yo estoy supervisando una construcción que está haciendo mi yerno con mi hija, allá en San Pedro Mártir. Estoy revisando que el albañil le ponga la cantidad de grava, de gravilla, de cemento y de agua al concreto para que obtenga la resistencia adecuada. Y me dice el manual, y me dice la referencia del saco de cemento, porque ya tengo una referencia, pues siete sacos de, en total. Y me dice el manual 6 para una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrados. 6, está bien, seis botes. 4 de grava contra 2 de gravilla y 1 de cemento. Y 30 litros de agua aproximadamente, 40 máximo. Y tiene una resistencia aproximada de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Para medir su resistencia, jóvenes, el fabricante del cemento y todo lo demás, hace unas muestras que le llaman probetas para ver el revenimiento y también para encontrar la dureza del material. Bueno, vamos a partir de supuesto y es muy común, le echan más agua de la necesaria, le echan tres latas. Así decimos tres latas. Aproximadamente 60 litros. Ya no sirve, ya su resistencia disminuyó, jóvenes. Disminuyó drásticamente. Ahora estoy diciendo aproximadamente 60 litros. Porque el bote, jóvenes, el redondo que, que tenemos ahí, dice que es de 19 litros cuando trae la pintura pero luego nos dicen, no, bien lleno, tiene 20 litros. Ok, 20 litros. Esa es una medición indirecta, 20 litros, porque yo realmente no sé si, tiene, si hay 20 litros a la hora de llenar el bote. ¿Cómo puedo saber si tengo 20 litros? Pues tomando una medida degradada, ¿verdad? Sacando litro por litro, litro por litro, litro por litro, y ver si me da 20 veces los litros, o me da más o me da menos. Y entonces ahí tengo la medición directa, pero la indirecta es calculando... Así el volumen en total. Yo digo, aquí tengo 20 litros. A lo mejor los 20 litros es un poquito antes de llenarse completamente el bote, o a lo mejor no llega. Hay que comprobarlo. Igual, una medición indirecta. Decimos, un bote de grava o no de gravilla. Ok, ¿cuánto tiene el bote? Pues, pues, y entonces decimos, una medición directa podría decir, podría ser teniendo un medidor de volumen y echarlos un medidor de volumen y ver que está graduado ¿verdad? y ver cuánto es el volumen. Una medición indirecta es calculando el diámetro por la altura y decir, ah, me da 0.02 metros cúbicos un bote de, de esos que le llamamos de 20 litros, de esos que traen pintura de 19 litros. Y decimos, ah, me da 0.02 metros cúbicos. Esa es una medición indirecta porque lo que hice es, utilicé el flexómetro para medir la altura y para medir el diámetro y calcular el volumen pero ese volumen yo no sé si realmente son 0.02 metros cúbicos la única manera de saberlo es cómo utilizando un medidor de volumen directo que me diga aquí hay 0.02 metros cúbicos y que me dé racito verdad entonces vean ustedes ahí tenemos entonces dos tipos de mediciones ahora cuál está sujeto a mayor incertidumbre jóvenes pues, pues la indirecta ¿la ¿La indirecta? se las, las dos. Si ¿Sí me diste la primera o si me dio mala directa, se une esa, esa. O con las que combines ¿no? Así es. Y entonces, para disminuir la incertidumbre, si yo tengo dudas del volumen, yo les hablé de un bote cualquiera y obteniendo un volumen de, de determinado, ¿no? Litros, por ejemplo, 20 litros. Y yo retiro... 20 veces, pues vuelvo a medir, otras veces y vuelvo a repetir que me da 20 veces, voy sacando medidas, medidas, medidas, de repente me sobró un poquito, unos cuantos mililitros, o de repente me faltó un poquito, me sacó 19 puntos, no sé qué tanto, mililitros. Entonces, ¿qué hago ahí, jóvenes? Promedio, el total después de un muestreo grande. Después de un muestreo grande, jóvenes, ya promedio y yo digo, este es mi error. Este es mi error. Ya se dan cuenta, jóvenes, en dónde... ¿De qué estamos hablando? Ok. Hablamos de aquí de la propagación de la incertidumbre. Este material, jóvenes, lo estoy repasando porque ustedes lo deben de tener ya descargado, lo deben de haber leído. Y yo quiero, a partir del supuesto, de que yo les pongo aquí para que podamos ir viendo qué ocurre. Y entonces dice que las mediciones directas... Que, se pueden, que pueden ser reproducibles y no reproducibles, tienen asociadas una incertidumbre las mediciones directas y las mediciones indirectas tienen asociadas una incertidumbre que se origina de la propagación de la incertidumbre de, la, de las mediciones directas. Es decir, la medición indirecta, jóvenes, tiene una incertidumbre que está asociada a la incertidumbre de la medición directa. Y las mediciones directas pueden ser reproducibles y no reproducibles. De eso vamos a hablar ahorita. Y entonces, fíjense bien, ¿cómo? ¿Qué sucede? Pues ahí, a eso le llamamos propagación de la incertidumbre. Me voy a un instrumento. Creo que les platiqué hace un ratito de lo que estábamos haciendo en el pasado en una de las plantas para checar la, la, la calibración de los instrumentos de temperatura de, de lo que sea utilizamos primero aceite, un termómetro. Y el termopar era el elemento que estábamos comparando. Ahí había una medición directa con el termómetro, pero indirecta ya con el termopar. Y vean ustedes, la incertidumbre se traslada, porque si yo tengo errores en detectar la temperatura de mi termómetro, y de ahí eso se traslada, al termopar, pues entonces yo tengo una, una, un, un traslado de medición. Al revés, cuando utilizamos ya el instrumento calibrador electrónico, el al cual, igual, si el instrumento no tenía eh, una calibración adecuada, pues esa incertidumbre se trasladaba al instrumento que yo estaba calibrando. Entonces, vean ustedes, pero ahora la incertidumbre dice que se traslada de la medición directa a la indirecta, pues a través de, de la incertidumbre que se genera en la medición directa, porque podemos tener que la medición directa sea reproducible o no reproducible. Fíjense bien, aquí hay algo bien importante. Y vamos a ver esa propagación de la incertidumbre de, en la suma y diferencia. Aquí viene algo importante. Si tenemos dos magnitudes, Q y R, y y le medimos con incertidumbre, incertidumbre delta q y delta r entonces la diferencia de w es igual a q menos r por lo tanto la incertidumbre asociada será delta w es igual a delta q menos delta r es decir en la suma y la diferencia jóvenes la incertidumbre la incertidumbre es la diferencia la suma y la diferencia de las incertidumbres asociadas a cada magnitud que yo estoy midiendo que yo estoy midiendo. Ahora, ¿qué significa la incertidumbre jóvenes? Pues es la variabilidad que yo tengo en mi medición esta delta Q, si se acuerdan ustedes en cálculo diferencial, que era un pequeño incremento o al revés un, una disminución, un decremento una variación hacia abajo no o una variación hacia arriba del punto que estoy midiendo esta incertidumbre jóvenes tiene que ver con la variabilidad de la medición, esta incertidumbre tiene que ver con la precisión y la exactitud, jóvenes, con la precisión y la exactitud. Y entonces dice que la diferencia de la incertidumbre o la suma de la incertidumbre es la incertidumbre total que podemos tener en, en dos magnitudes que estamos midiendo y entonces dice que este resultado nos indica que cuando se combinan dos variables mediante una suma o una resta las incertidumbres siempre se suman o se restan, ¿no? suman algebraicamente y entonces dice que, por ejemplo, tenemos aquí 62 más menos 0.01 esta sería mi incertidumbre esta sería mi incertidumbre de 62 no. más 1.7 más menos 0.1 la incertidumbre de 1.7 la suma sería 62 más 1.7 63.7 más menos .01 más .1 pues es .11 más menos .11, no más menos .11 fíjense bien en pocas palabras se suman o se restan pero en este caso es la suma de las incertidumbres vean ustedes vean ustedes jóvenes qué es lo que ocurre aquí tenemos la propagación del, de los errores en el producto en el cociente. Aquí, pues ya aquí me dice que la propagación del error W dice que es igual a W por delta Q en del, entre Q más delta R entre R. Es decir, es la incertidumbre sobre la magnitud medida de esa, es la incertidumbre de la magnitud medida entre la magnitud medida más la incertidumbre de la otra magnitud medida entre la magnitud medida por la suma, por W, perdón, por W en este caso, W equivale a tener a Q por R, o el producto, o la división en un momento dado, de las dos magnitudes que nosotros estamos midiendo, y aquí tenemos el caso de la multiplicación, dice que si tenemos 1.317 más menos, una incertidumbre de .001, por 2.7 más menos, una incertidumbre de .1, pues aquí, 1.307 por 2.7, ¿cuánto da? Es el producto, ¿no? De Q por R. Sí. ¿Es correcto? A ver, no? Sí, sí 3.50. Bueno, más menos ese valor de Q por R por la incertidumbre de Q entre el valor de Q más la incertidumbre de R entre el valor de R. Y esto nos da 33.55, 59 más menos... Punto 1344. Bueno, vean ustedes. La incertidumbre en la suma de dos mediciones se suman. Pero la incertidumbre en el producto o diferencia, o diferencia jóvenes, se realiza el cociente de la incertidumbre entre la medición. Es la suma del cociente de las incertidumbres entre la medición por el valor... Del producto, ¿no? Por el valor del producto. Vean ustedes. Aquí lo tenemos. Y entonces... Y entonces, jóvenes... O aquí equivale a multiplicar... A, a factorizar... 1... Aquí más... Este... Este valor. Acuérdense que aquí podemos factorizar... Eh, 3.55... Eh, o sea, Q por R... Que multiplica a 1 más menos... Este valor. Este valor. Vean ustedes. Si ¿Sí se aguanta, si ¿Sí factorizamos, ¿cómo quedaría? Salgo pues solamente 3,5 porque están ambas, ¿no? Queda resultado solamente. Aquí lo tenemos. Sí, sí, sería. 25, en este caso, QR que multiplica a 1 más. Otra vez el 1, que sería aquí por esta suma. Por esta suma. ¿Ven, ven ustedes? El cociente, jóvenes. Pues dice que tenemos aquí 46.5 más o menos 0.1 entre 1.3 más .1 de este, incertidumbre. Si se dan cuenta, cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de un error. Y entonces la diferencia de 46.5 entre 1.3 dice que da 35.769992 más ese valor por 0.1 entre 46.5 más 0.1 entre 1.3 y nos da este valor, jóvenes. El valor del producto más su incertidumbre asociada. Más su incertidumbre asociada. ¿Se dando cuenta? ¿Se van dando cuenta? Dice que en estos dos últimos resultados pueden ver esas cifras que no dan una información útil y es necesario un criterio para eliminarlas. Aquí viene la parte importante. Aquí viene la parte importante, jóvenes. Porque, este, porque fíjense bien, aquí viene una parte importante. Creo que les pongo aquí el link. Creo que les pongo el link en la bibliografía. Creo que es este, creo que es este link jóvenes, aquí en la bibliografía les pongo el link, yes. a ver déjenme ver si es este, déjenme ver si es este. Viene algo que, bueno dice que puede ser peligroso, que no sé qué, pero bueno, vamos a abrirlo, algo va a suceder de todas maneras. Vamos a esperar a que abra tantito a ver si es ese. ¿Esther cuál? Abre aparte el PDF. No lo veo con. Bueno, dejen que abra porque está lentona, mi red. Está un poco lenta mi red. Y a ver, jóvenes, mañana debemos de tener clases. Y digo debemos porque, si se dan cuenta, no programé para mañana. Antes de que se me olvide, se me pase. Mañana tengo que ir a firmar las actas del semestre pasado este, eh, al tecnológico. Y entonces el me están citando a la una de la tarde, pero para ir a la una de Cayucan, pues yo tengo que irme antes. Entonces, no, voy a, no voy a estar con ustedes mañana y ya lo reprogramaríamos hasta el próximo, la próxima clase. ¿Sale? Entonces, para que estén enterados, por favor, porque no... Este... A ver, aquí está, creo que es este. Y introducción al estudio de las mediciones. Bueno, aquí hay algo bien importante, jóvenes fuente de incertidumbre, aquí el material está muy, está muy, este, está más claro, más amplio, pero a ver aquí, ¿dónde está? Ya lo perdí, no creo que no es este, medición directa e indirecta, propagación del error, otras cifras, ah, aquí están cifras significativas, pues sí, aquí está cifras significativas. Creo que por ahí lo menciono también, ya no me acuerdo. Aquí hay algo bien importante, jóvenes. Fíjense bien, imagínense ustedes, imagínense ustedes que queremos medir, aquí está, lo abrí nada más para que consulten ustedes el material. Imagínense ustedes que quieren abrir, eh, quieren medir, perdón, eh, con un flexómetro, se me ocurre, un flexómetro. ¿Sí conocen un flexómetro no? o no? Sí. sí, sí, ¿no? ¿Eh? ¿Sí saben que es un flexómetro o no? Y lo estoy poniendo porque sí, es lo muy convencional. Creo bueno, ¿conocen que... una regla? ¿Conocen una regla convencional? Medir, ¿no? Sí, se dice para medir, ¿no? el famoso metro que le llaman los albañiles, el famoso metro, el nombre técnico es flexómetro, nada más que el albañil es el metro. Pero yo desde que conocí el metro de México le cambié de nombre ya. Digo, no, ese no es el metro, ese es un flexómetro. El metro está en México. No, también es tren metropolitano, ¿no? Bueno, ok. Fíjense, alguien puede... voy a la Me voy a una regla de esa de 30 centímetros. ¿Alguien me puede decir cuál es la mínima división que tiene que tiene una regla, jóvenes? En, eh, en La mínima división en sistema métrico. ¿De cuántos centímetros es una regla convencional de 30, no? 12 pulgadas, punto y fracción, 12 pulgadas. ¿Cuál es la mínima división que trae la, la regla en, en la escala de centímetros? Un milímetro, bueno, 0.1. Tanto... ¿Eh? ¿Un milímetro, no? Porque un centímetro trae 10 milímetros. Y si se dan cuenta, trae de 10 divisiones de uno en uno hasta llegar a un centímetro. 10 divisiones a través de uno en uno hasta llegar a dos centímetros. Es un milímetro los jóvenes. Entonces se dice que esa es la resolución de esa regla. Un milímetro. Esa es la cantidad mínima que puede medir. Después de ello ya no puede medir. Imagínense que quieren medir 0.5 milímetros. Lo pueden medir con esa regla. Ya no. Si alguien me dice que sí, le voy a decir, sí se puede, pero ya no me da una precisión y exactitud en la medición, porque entonces yo tendré que estimando, estar estimándole la mitad del milímetro. Entonces, la mínima resolución es un milímetro. Es lo mínimo que puede pesar, que puede pesar. Que puede medir esa regla, está ahí pensando es lo mínimo que puedo medir, no puedo medir menos, más menos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un cálculo, eh, un plano, por ejemplo, en donde me dice que eh, la medición debe ser de, en la escala, debe ser de 3.55 milímetros, jóvenes. ¿Qué tengo que hacer? El punto 55, el 5 del segundo 5 del punto 55, ya no lo considero, o lo redondeo arriba o abajo, y entonces yo digo 3.6, o, o lo dejo en 3.5 en mi escala, porque el 3.55 ya no lo puedo medir, entonces, fíjense, eso es lo que tenemos, igual, estaba pensando en una báscula, aquí tengo una báscula, se van a reír, a ver si la encuentro, a ver si aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, una báscula, jóvenes. ¿sí la ven? ¿Es una báscula? Es, es, esta es una báscula, jóvenes, a ver si la puedo, a ver si la puedo, bueno, ya, no la voy a sacar, ya, Aquí está dice que es de bolsillo. Es de bolsillo. Gracias, gracias. Sí, es una báscula jóvenes. Esta la, la utilizó mi hija cuando realizó su tesis de su tesis para odontología. necesitaba un instrumento de medición para me para pesar este el alginato creo que se llama, no sé, lo que utilizan para hacer la muestra de los dientes. Eso va en cantidades muy pequeñas. Entonces, una báscula convencional tiene una resolución muy grande. Y entonces, si, si quería pesar, por ejemplo, 5 gramos, pues ya no se podía, ya no podía saber. Porque si utilizaba una báscula que tenía división en gramos, en, eh, eh, pónganle ustedes que lo tuviera en, en gramos, está bien todavía, pero si, lo tiene, si es una báscula grande que tiene la división en más de cada 10 gramos, por ejemplo, 5 gramos, ya no, ya no, ya no puede saber en dónde está. Entonces, se compró esa basculita comp que da la, las cantidades, pero pequeñísimas. En el laboratorio utilizamos balanzas analíticas para pesar miligramos, jóvenes. Entonces, la resolución es muy importante en las mediciones, jóvenes. Y eso también nos lleva a incertidumbre. Eso nos lleva a incertidumbre. Bueno, entonces, entonces jóvenes, regresando al tema, este, ya cerré creo que mi material. ¡Uh, qué rápido! ¡Qué tan ágil soy! Ya me está ganando la prisa. Bueno, entonces, si regresamos al tema jóvenes, vean ustedes, podemos nosotros tener ahí la incertidumbre. Y, no, ese no es mí, este no es el material que tenía yo. Ya lo cerré, lo cerré. Bueno, este, a ver. si sí, lo cerré, ya no lo tienen ahí. Ya no lo tienen ahí, lo cerré. Qué prisa tengo ya. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, en medición es importantísimo, en instrumentación es importantísimo, ahora me voy a subir aquí porque me voy a ir a 2021. Sí, es que ya me acordé que me salí y yes. este... Estábamos aquí. Estamos aquí. Y entonces, jóvenes, este, bueno, ya no les quito tiempo porque ya se está terminando el tiempo. Lo voy a, ya, no lo, ya no lo voy a subir. Este, entonces, jóvenes, vean ustedes lo importante que es la medición en instrumentación. Por favor, vean lo importante que es, vean ustedes lo importante que es el concepto de incertidumbre. Vean lo importante que es el concepto de error. ¿Qué tipo de error a tener? ¿Cómo se puede trasladar? Y vean ustedes qué ocurre con las mediciones. Eso tiene que ver con mediciones, tiene que ver con metrología. Y cómo las empresas tienen que hablar de metrología, tienen que hablar de calibración, de patrones de calibración, tienen que hablar de certificaciones de sus patrones de calibración. De lo contrario no saben en dónde están. Así es que si alguien viene y me dice, por ejemplo, está bien tu medición o, o está mal, yo primero que me diría ¿con, con qué instrumento lo me dice? Y le preguntaría, ¿estás certificado? Eso tiene mucho que ver, Certificadas sí, con claro, la seguridad báscula, básculas de esas de comercios. En una ocasión anduvieron, pues ex, ¿cómo le llamaría yo? Este, perjudicando a los comerciantes llegaban los de Secofi en ese entonces era Secofi todavía y le ponían una pesa a la báscula y decía está descalibrada, tienes tanto de multa y un día me llegó un cliente y me dice traigo mi báscula que me la calibres tengo la pesa patrón porque andan por ahí molestando ya con las calibraciones ah, está bien ¿Y cómo me garantizas que queda bien mi báscula? Mándame al fulano ese o llámame cuando te diga que está mal tu báscula, llámame para que yo vaya y veamos qué pasó. O dile que te enseñe el documento en donde su pesa patrón que te está poniendo tiene el certificado de que está calibrada. Pues no la traían, hombre, nada más andaban transando gente como se dice vulgarmente. Y el que caía, pues caía le digo, no, dile que te presente el certificado de que su empresa patrón está calibrada. La reciente. No voy a dar la de hace 10 años, porque esa no sirve. La reciente, la de hace un año, cuando menos la de hace un año. Entonces, eh, aquí, jóvenes, viene la parte importante. O sea, ¿con qué estoy midiendo? ¿Y cuándo cuánto fue la última vez que lo calibramos? Entonces, ahí, ahí tenemos el asunto de las mediciones. Y e instrumentación, pues es más crítico cuando controlamos procesos, porque eso tiene que ver con la calidad del producto. Jóvenes, terminen el material, por favor, y nos vemos en la próxima clase. No les quito más tiempo, porque ya sé que tienen por ahí alguna otra clase, y este, pues tienen que seguir adelante. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que se diviertan ¿Eh? No, pues ya, ¿verdad? Hola, profe Ok.